La niña pisa de y a mi madre zompede de. La niña pisa de mi madre son pedes. Ahora, mi amor, de. Mi amor, no, más, no, mi padre son pedes. no no no. Oh. Oh. Oh.